Tu actitud mató mis ganas de luchar por ti. Sin duda, las malas actitudes apestan, especialmente cuando viene de esa persona por quien estábamos dispuestos a darlo todo. Hola, les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos una vez más acá en Lifers. A veces entendemos que, ok, hay días buenos y malos, y que la mala actitud de alguien puede ser justificada, pero solo hasta cierto punto, en realidad. El problema surge cuando esa mala actitud no solo está hoy, sino mañana y pasado, y es ahí cuando nuestras ganas de luchar por esa persona se van esfumando poco a poco. Tu actitud lo arruinó todo. Yo la verdad quería continuar, quería seguir intentándolo porque creía que éramos felices. Creía que eras... feliz a mi lado, pero me equivoqué. Tu actitud me demostró que estaba bastante errado, que vivía en un mundo de maravillas, donde solo el que estaba, al menos, un poco feliz, era yo. Y no te imaginas cuánto me dolió al darme cuenta de eso. No puedo creerlo. La verdad aún no puedo. Porque desde mi punto de vista todo marchaba bien. Ahora veo que en realidad siempre estuve engañado. Y no te culpo por nada. Todo esto es mi responsabilidad. Es mi culpa por permitir que mi corazón decidiera por mí, sin antes evaluar al menos un poco la situación. Cuando las malas actitudes toman camino en relación, muchos nos sentimos como en un túnel sin salida. O al menos esta sí se ve un poco, pero muy en el fondo, y a algunos les aterra atreverse a ir hasta allá porque no saben con lo que se puedan encontrar y la verdad les entiendo porque muchas veces las pruebas están en nuestras narices y por miedo a abrir los ojos y entender de una vez por todas que esa persona ya no siente nada por nosotros es muy doloroso y nos hacemos creer que en realidad nada de eso es verdad que en realidad todo está en nuestra mente y todo va a mejorar y esto último puede ocurrir puede que todo marche bien ahora pero no siempre es así y la mayoría de las veces alguien termina con el corazón destrozado cuando las malas actitudes se apoderan de la relación los días comienzan a ser grises esos errores del pasado esos que engloban a la pareja comienzan a aparecer en cada rincón la verdad es que los días y las noches se vuelven más y más aburridas hay más discusiones más peleas y en ocasiones lo único que queremos es ya dejar de verle porque ya no aguantamos tanto sufrimiento porque ya no aguantamos más tanta indiferencia ninguno de los dos colabora para que las cosas mejoren y en caso de que al menos uno de ellos lo haga este no tardará en dar su brazo a torcer porque notará que sus esfuerzos en realidad no son suficientes aunque esa mala actitud en cierto modo puede ayudarnos a darnos cuenta si de verdad queremos estar con esa persona o no creo que si pensamos en formalizar la relación pasar al siguiente nivel y comienzan a presentarse cuadros de mala actitud por parte de tu pareja y por más que lo intenten no logran solucionar esos inconvenientes lo mejor es alejarse bueno así lo creo yo porque seamos sinceros con nosotros mismos si ya lo intentamos si ya sentimos que se nos acabaron las ideas para evitar esa mala actitud por qué continuar acaso crees que cuando den ese gran paso las cosas van a mejorar ok esto puede ocurrir pero no siempre es así la verdad son pocos los afortunados que logran dar por terminada esa mala actitud en la relación cuando avanzan un poco más amigo amiga y si eres tú el de la mala actitud te informo que te estás alejando y no solo de esa persona que intenta arreglar las cosas sino de ti mismo llega un punto en el que ya tus metas y sueños no tienen relevancia porque has llenado tu mente solo de pensamientos negativos no digo que te enfoques solo en hacer feliz a tu pareja solo digo que si de verdad quieres cambiar esa mala actitud piensa también en ti porque si bien esa otra persona puede resultar perjudicada aquí quien más sufre en realidad eres tú debes hacerle frente a esa mala actitud y evitar que entorpezca tus planes a seguir adelante entiende que esta es únicamente tu responsabilidad y no quiero meter el dedo en la herida pero solo piensa un poco en cómo se debe sentir esa persona que está tan enamorada de ti al recibir un mal gesto de tu parte piensa cómo debe sentirse su corazón al notar que ya no recibe la misma cantidad de amor que antes que algo está pasando y lo peor es que ella cree que es su culpa cuando en realidad es del problema eres tú es difícil aceptar esto último pero no podemos tapar el sol con un dedo y no me digas que no sabes cómo cambiar porque lo sabes y lo sabes muy bien tal vez eh, no sé tienes algo de miedo Muchas veces las personas recurren a la mala actitud para protegerse. Algunas le tienen tanto miedo al amor que piensan que, siendo indiferentes y tratando mal a su compañera, pueden evitar que el amor les dañe, sin saber lo equivocadas que están. Sin notar que tal vez la vida se haya decidido a darles esa oportunidad en el amor que tanto han añorado y que no saben cómo apreciarla porque tienen miedo de lo que pueden llegar a sentir. Y es así, muchos no tienen la menor idea de qué hacer cuando alguien decide entregarle sus sentimientos, y creen que lo mejor es actuar a la defensiva, aunque existen personas que se encargan de jugar con los sentimientos de otros, y se muestran como blancas palomas los primeros meses de relación y cuando ven que tienen a esa persona comiendo de su mano, deciden demostrar quiénes son en realidad. De nuestra parte, queda abrir los ojos a tiempo para evitar sufrir tanto. Amigos, la mala actitud puede matar al corazón más ilusionado. Depende de nosotros elegir si de verdad queremos seguir intentándolo o no. Recuerden que su felicidad es lo más importante. No se engañen ni mucho menos engañen a un corazón que a pesar de estar roto aún siente algo de amor hemos llegado hasta el final de este video. te doy las gracias por estar acá y te felicito porque estás tomando un paso hacia tu bienestar personal que muy difícilmente otra persona lo puede hacer con tanta plenitud y seguridad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 pero en una futura ocasión estamos seguros que nos vamos a ver. No te olvides que siempre estaremos para ti. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.